lo podéis hacer o bien con un robot de cocina o con una picadora procesadora de alimentos o simplemente podéis moler o picar las galletas con un rulo de cocina. Lo ponéis en lo alto de la mesa de cocina y pasáis el rulo de cocina y ya lo tenemos listo, picadito, picadito. Añadimos todos los ingredientes o bien en el vaso de la batidora o en el robot de cocina lo que vais a utilizar las galletas, el azúcar, los huevos, la leche y todo lo vamos a batir muy bien También podéis hacerlo con un brazo de batidora normal Cogemos el molde y bañamos muy pero que muy bien de caramelo Esto va a estar buenísimo Luego añadimos todo lo que hemos batido anteriormente Azúcar, galleta, huevo y leche el molde lo tapamos con papel de plata o papel de aluminio. Añadimos agua a nuestra olla de cocción lenta porque lo vamos a hacer al baño guía. Vamos a coger y vamos a rellenar de agua hasta la mitad del molde. Y ponemos el molde dentro, como estáis viendo ahora. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas y media después ya lo tenemos listo eso sí tenemos que dejar enfriar dentro de nuestra olla de cocción lenta y luego ya tenemos la este delicioso flan de oreo ya lo único que queda es emplatar y cortarte un buen trozo de este delicioso flan de oreo que es todo un espectáculo